¿Qué tal Endurator? En este vídeo os traigo esta review de la Canyon Spectral 7.0, un pepino de bicicleta el cual podéis adquirir desde la página de Canyon. Espero que os guste. Electrónico ¿Sabes? Lo que pasa es que si que, que se le rompa la segunda vez Pues ya Me mosquea El cuadro de la Canyon Spectral On está fabricado en carbono, con una violeta en aluminio. El recorrido son 150 mm y el tamaño del eje son 1248 mm. Los montajes del freno son Postmon 203 y va, va montada con rueda de 29 de la, delante y 27,5 de detrás. El peso de la bici en conjunto son 22 kg 900 gramos. calzado tiene las RACES FEI AR-30 Shimano MT-400 delante, las RACES FEI AR-35 Shimano MT-510 detrás, las Maxi MINION DHF-250 ESO TUBE y detrás y detrás la MINION DHR-2-260 Casi ESO detrás. El eje pasante es el CANION también Llevamos 29 de delante y 27 y medio de detrás. llevamos el Shimano Step E8000 con una potencia de 150 vatios. También tenemos una, una batería Shimano Step E8035 500 vatios hora, 14 amperios, con resistencia al agua IPX5, voltaje 36 vatios y con un peso de 2,9 kg. Como podéis ver en el vídeo, Canyon en el mismo eje pasante ha incluido la palanca para poder aflojarlo el cual evita que tengamos que estar llevando herramientas este diseño de pintura mate le da un toque particular a esta bicicleta como podéis ver es un, es un diseño muy chulo y no muy llamativo y no muy mmm, chillón pero le da un toque especial a lo que es la bicicleta en sí El cambio trasero es un Shimano Deore XT M8100 y el casé es el Shimano SLX M7100. Las pilas son las Shimano E8000 y el plato es el Canyon ON 3400. Lleva montado unos frenos los Shimano MT520 delante y detrás y en discos lleva los Shimano RT64. Anclaje eh, Center Lock. Bueno, aquí tenemos el Model Width Shimano Step E7000 que a mí personalmente me encanta. La horquilla es una Rosso Lyric Select, ¿vale? Con 150 milímetros de recorrido y las barras son de 35 milímetros. El amortiguador es el Rosso Deluxe Select de 150 mm de recorrido. Es una Iridium Dropper con un Sujin Canon SD on. le me estás metiendo torcido. A ver. Ah, vale, ahí. Vale, y, y se queda.. Bueno, tiene un punto que se queda ahí para que no se caiga, pero. La batería. Que por cierto la he quitado sin apagar, tío. No sé si. Lo y aquí le das, ¿no? Y te pone la carga. Según los a veces que pite, cuatro veces. 1, 2, 3, 4, 4 tacos. Y para ponerla... ¿Eh? Bueno, os voy a comentar unos puntos que a mí me gustan mucho, ¿vale? Es eh, lo que es conectar el móvil a la pantalla del model suite, ¿vale? Eh, que la bici vaya con rueda 29 de delante y 27 y medio detrás. Me parece muy bueno. De hecho la bici incluso se, se nota que, que baja mucho mejor. Otro punto también es eh, lo que es la manivela esta que iba metida dentro del pasante, Que es muy bueno, ya que yo en mi bici tengo que llevar unas llaves para poder aflojar las ruedas, ¿vale? El asiento que incluye Canyon tiene un punto bueno y un punto malo, ¿vale? El punto bueno es que como tiene como una L hacia arriba, a la hora de subir te ayuda, bueno, te ayuda bastante Pero... El punto malo es que como tienes que subir un poquito más, la tija tienes que ponerla a tu altura, cuando tú la, tú la bajas, a la hora de bajar, esa L que hace hacia arriba, cuando echas el cuerpo atrás, eh, te da un poquito en el culo y a veces es molesto. Bueno, y ahora os voy a comentar lo que a mí no me gusta. En primer lugar, es la batería. A mí, personalmente, no me gusta que la batería se quite directamente, o sea, que no tenga no te metías dentro del cuadro como si, como si el cuadro fuera una, una segunda piel externa vale eh, la segunda cosa que no me gusta es que en la dirección lleva unos toques internos para que no llegue a girar totalmente para así no dañar el cuadro ya que el manubrio está muy bajo y las, las manetas incluso el puño creo nos puede dar en el cuadro y rozarlo y, a, y arañarlo vale eso tampoco me gusta y por último y entre comillas lo que tampoco me gusta es que de los tres modos que lleva el Simano eh, no hay mucha diferencia a la hora de cambiar de un modo a otro no notas mucha diferencia de potencia. Sí que tiene una cosa muy buena que es que puedes conectar el móvil, como he dicho, y cada de los tres modos que tiene cada uno dentro de la aplicación del móvil, a cada uno le puedes dar oh, el, tres, tres niveles de potencia, eco, eh, pista o oh turbo. ¿vale? Eh, a cada uno de los modos, eh. o sea que, le, que puedes ir a hacer distintas configuraciones y elegir la que mejor se adapte a ti o incluso a la ruta que vas a hacer. el